vamos a darle full full full full full full clasificatoria estar un ratillo jugando en lo que mi celular no se calienta esperemos que aguante un ratillo Vamos a un rato. Hola, John. ¿Cómo estás? Bienvenido. Que okay, déjame configurar aquí el stream. ¿Cómo se ha estado? ¿Qué va en lo que se inicia la partida de Configura acá? Muy bien, muy bien John. Ha estado muy bien, muy caluroso. Todo muy bien. Tú cómo has estado. Qué banda, vamos a buscar dónde tirarnos. A ver, si podemos llegar allí a la tirolesa. Ah, qué nota. ok aquí comenta John. Hola, Hernán Cortés, bienvenido. Aquí John está preocupado. No, está está fue el COVID. Está muy gacho a mí, gracias a Dios, pues no. No me ha dado nada de COVID, nada de eso. ¿Qué van a ver si no me da? A ver si ya me salgo de rango. No, mis abuelitos ya, lamentablemente ya fallecieron. Ok, me disparó una vez, pero me salí de su rango. Hay que correrle porque para venir con armas. ¿Qué onda? ¿Cuál es la primera de la noche? Hay que ¿Conseguir armas rápido, rápido? Que llegó Co como quieras, pero yo no lo armo mucho para los pvps. Ah, que okay, me mató. Vamos a darnos. Pues deja que se deja que se una más gente porque pues no hay casi nadie viendo el stream. Aquí, okay, déjame fijo quién está. A ver, espérame. Ok, espérame, déjame, déjame le dice un camarada a ver si quiere jugar, dame chance Pues mientras vamos a iniciar otra. Ok, ya publiqué quien quiere darse un pvp ahí con mis amigos ya diga si me contestan eh, espéreme tú John a que me contesten te digo porque pues yo no alarmo para los pvp de... vas a desperdiciar la sala Ok, tú, Dion, ya, ya se va a conectar alguien para que te dé un PVP. Ya nomás que se conecte mientras que se acaba esta esta jugada, esta clasificatoria. Yo me pongo a espectear. ¿Qué okay, va a ver Si me puedo ir. abrieron la caja, me la ganaron ok que onda chiquis, bienvenida bienvenida al directo Ok banda, ahí comenté yo que llegando al mejor stream Yo digo que muy bien conéctate Tú Alex, va a haber un versus John quiere poner John quiere poner la sala Ok banda, vamos a esperar A que se conecten Ok, John, ya, ya está conectando uno por si le quiere dar PVP. Yo lo expecteo ¿Qué banda? No me ha seguido nadie. Eso es bueno para poder lootear a gusto. Vamos por una mochilita. Ahí, bienvenido a todos los que se están conectando, Cricks, de una, de una. Todos son. Soy su fan, yo. Ok, ahí comenta yo ahí comenta que ya se quiere activar la macro. La macro, todo patitas. <ríe> ok, con comenta Chiquis que se quedó dormida viendo el stream, que no me no pasa nada, para eso estamos. Qué bueno que mi stream te ayudó a dormir, así que descansaste bien. Ahorita ya estás muy descansada. Ahorita para, para que veas todo el directo seguido. Ya ves. Ver mi directo relaja. Y si no pueden dormir, vean mis directos. Les va a ayudar mucho a dormir. Y pues vamos a darle, vamos a ir buscando una mochila, que es lo que me falta. Ah, tengo dos monedas, vamos a comprarla. Ya, ahorita acabando la la partida, pues si quieres crear la sala. Ah, se quedó. ¿Qué banda, González? Pues ya no me acuerdo, hace mucho que estudié. Ahí comenta John que si soy bueno con las matemáticas, pues más o menos, ya no me acuerdo. Oigan, chat, ¿para qué sirven esas cosas amarillas, esas cartitas? Estos pases amarillos, ¿para qué servirán? Ahí comenten en el chat, porfa. Oh, un casquito muy bueno. que okay, comenta que es para intercambiarlos y John Delgado me pone una, una suma a ver 5 más 5 más 5 son 15 menos 2 13 y comenta Chiquis Alvarado para cambiarlos pero que qué se va a cambiar con eso ¿Qué banda? Creo que es hora de fugarnos por aquí. 5 más 5 más 5 son 15, menos 2 son 13. ¿Qué banda? Pilas, pilas, chul, pilas. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? La mitad de 2 es 1 más 2 son 3 Es correcto John, es 3 Ok, no, no solo no solo se divierte, sino aprende tantas matemáticas básicas Por eso, que no se golpearme, dispararme. ¿Qué onda? No pasa nada. ¿Qué onda? ¿Vamos de una? ¿Vamos de una? Uno más uno, dos. donde vas entrando a zona ahí comento chiquis que 1 más 1 es igual a 2 y lo dice yo en delgado que la mitad de 1 es 0.5 2 más 2 es 4 Cuatro más cuatro, ah. <risas> ocho Ah, que la mitad de uno es el ombligo No, pues sí, muy buena, muy buena respuesta ¿eh? Oigan, ¿cuánto es la...? ¿Ustedes saben? ¿Cuál es la mitad de la semana? Ahí comenten en el chat, ¿saben cuál es la mitad de la semana? Ahí comenten en el chat, ¿cuál es la mitad de la semana? pequeña adivinanza ahí muy muy coqueta muy discreta a ver a ver ahí comenten cuál es la mitad de la semana Okay, comenta chis que es el miércoles a las 6 no la mitad de la semana yeah. viene siendo el día como ven que la mitad de la semana viene siendo el miércoles a las a las Le faltaron 6 horas nada más a esta chiquis. Viene siendo a las 12. Qué banda, déjame tiro algo. Una cura para... Correcto chiquis, a las 12. Esa es la mitad de la semana. Qué banda, vamos a movernos. Ok, Chiquis comenta que se le fue y que no, no pasa nada, aquí estamos todos. Ok, hay un campero en la casa. Ahí está campeando, bien Agustín Lara. Hoy hoy, ¿soy el que está disparando. Hola Carla, bienvenida. Bienvenido al directo de la diversión y las risas. Aquí andan, que ese ruido. Aquí hay un camperillo. Él me está buscando. Bienvenida Carla. No, vámonos, vámonos, vámonos. Ok, ahí soy yo que corrimos. Qué banda, así es banda, ya salió. Ya de banda, por eso no es bueno campear, ¿por qué? Okay, soy una lechuga. Okay, Carlita comentó que le di piso. Vamos a agarrar la ballesta. ¿Qué significa eso? Tú chiquis porque yo no sé qué significa, si me pueden ayudar a, a descifrarlo. Ok, comentó Carla que cómo están. ¿Cómo están en el chat? Ahí contesten ustedes a Carlita. Ok, banda. Ya faltan cuatro. Bueno, tres conmigo. Vamos a ver si la podemos ganar. Ah, que okay, no, no, discúlpame Carla, es que estaba ocupado con el campero. Mil disculpas, mil disculpas. Qué okay, banda ya somos dos. Okay hay que aprovechar el book, hay que aprovechar el book, hay que aprovechar el book. Okay, ¿Qué banda ya nos faltamos? Ya falta uno. A ver si la podemos ganar banda. ¿Qué banda, él tiene que subir porque le quedó mala zona a él. Mil disculpas Carla, mil disculpas. suerte me salvé Super F, Super F Bueno, me quedé a dos A dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos, a dos. Oh, subió platino, okay, banda. Ok, vamos a. a, a, a, a, a. Oye, John, ¿tú estás aquí, John? Comenta si vas a crear la sala. Ok. ¿Cómo te llamas, tú, Ronald? Pues ahí nomás porque no me acuerdo, soy muy olvidadizo. Dime cómo te llamas para, para invitarte si ya te agregué mándame en el chat, en aquí mándame un un mensajito aquí en el juego y ya te agrego ahorita ah ya ya, ya, ya, me, ya me ya me acordé ok déjame lo agrego Ok, ya te invité al clan Ya está tú, Ronald Ya, ya te, ya te invité el clan Ok Déjame le pregunto a este Este, oye, ¿va a ser la sala? Si no, para darle otra Okay banda, inviten ahí Para completar la Ok, comenta chiquis que, que ya se fue John Bueno, pues ni pexi Pues ni modo, si regresa pues hacemos la sala, si no pues ni modo, no pasa nada. Ok, comenta mucho, comenta mucho. Oye John, vas a hacer la, ¿vas a hacer la salita? Ok, vamos, vamos a esperar a una que haga la sala. Ok gente, todos los que quieran, todos los que quieran ser parte del clan, ahí nomás me mandan mensaje y yo los agrego con mucho gusto. Para que el clan siga creciendo y los miércoles hacer, hacer muchos duelitos de escuadra para subir para subir el honor. Hombre chiquis que bueno, yo quisiera tener frío, ahorita hace aquí un calor bien, bien feo. Y no puedo prender el abanico porque hace mucho ruido y se va a escuchar así: se escucha puro aire. y vamos a esperar a este, este John, a que haga la salita pues entonces dejarlos unos emotes ¿Qué banda estamos esperando a John para que haga la salita nomás? Cuéntenme ahí algo que quieran que diga, unos saludos que mande, que, que quieren que diga. No sé, hay algo para poder leerlos. Hay mil disculpas a esta Carlita. <ríe> me disculpo, me disculpo. Los chiquis a qué temperatura están allá en donde tú vives que ya se me olvidó porque soy bien olvidadizo. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Ok, estamos esperando la salita. Ah, que okay, nombre siempre se me olvida, soy bien olvidadizo, disculpenme. Soy bien olvidadizo de fechas, ciudades. Y no sé día de los cumpleaños. Super olvidadizo. Super F por mí de de Tijuana hay saludos a Tijuana Ok, otra a Jonah que haga la salita. Vamos para unos minutitos más. Si no, pues hacemos o jugamos otra vez clasificatoria. Oye, me pueden comentar. Ok, comenta Ronald que ya llegó el, que ya llegó el más pro del free del free fighters, del free fighters, el free fighters que tiene demonios. ¿Qué, <risa> okay, okay, banda? Yo le bajé el brillo porque se me estaba súper ultra calentando el celular. No se me va a derretir. ¿Ok banda? Pues ahorita que recemos de otra escuadrita. vamos a darle un dúo, un dúo por mientras ok banda ahí comenten cuánto tiempo llevo de stream porfa me harían un gran favor ok cuánto crees que tengo tú chiquis ¿De cuánto escucha mi voz? Ah, no, Miguel. Los saluditos a Jorge David. ¿De cuántos años me veo tú, chiquillo? ¿Se me escucha la voz? Como de mil, ah, no, no, no tanto, no tanto, no, pues no soy inmortal, no soy Wolverine para ser inmortal, no, no, ya, ¿cuánto creen que tengo? Que aumenta chiquis de como mil, <ríe> que bonito vamos a llegar a mil, así es, así es. No, anda. tengo. ¿Cuántos crees que tengo? No, yo tengo. Ok, en este mes. Voy a cumplir la moica cantidad de 3-3 años. 33 años Y yo juego videojuegos desde que salió... Así es, pero como que mi voz se oye más, más joven. Yo tengo, voy a cumplir 33 años en junio. Es por si me quieren regalar algo Ana, ah, no se crean. Eh, no, chiquis, ¿qué es eso, chiquis? No, no, no, no. no. 33 años, no, no, no. no. Sin hijos, cero hijos. Bueno. No me han reclamado ningún hijo, ah, Pero hasta este no, ahorita este no tengo ningún... Ningún hijo. nada no, yo juego videojuegos desde, uh, desde hace mucho. De, me acuerdo que jugaba mucho un juego que se llamaba La de los Imperios, que era de Microsoft. Yo jugaba maquinitas. Los Kino Fighters. que comenta Ronald que ya estoy viejo? No. No estoy viejo, ya, ya tengo más, ya tengo mucho más experiencia, ya soy level up. Ya tengo más experiencia que unos cuantos. No, no somos viejos, tenemos experiencia, compa. <ríe> No, pero no tengo hijos, pero pues no me han reclamado ninguna hasta ahorita. Eso es lo bueno. Banda, vamos a buscar, vamos a buscar, a seguir buscando. Buen loot, era que aquí algo abajo, aunque okay, ya tengo muchas balitas. Ok, ahí puso Chiquis un, unas caritas de asombro, ¿no? unos emojis de asombro. A mí sí, banda, yo cuando estaba más joven que tenía menos experiencia y yo jugaba en las maquinitas a mí me tocó todo eso toda esa banda las arcades los Kino Fighters cómo no cómo se hacían las redes ahí en mi colonia de Kino Fighters Qué comenta, chique, que que tengo la edad de su papá. No, pues sí, pues, pues te diré, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Parker? ¿Estás de mente? No, pues que acá en Monterrey había un lugar que se llamaba el Barrio Antiguo y yo todos los. <risa> ah, con lo que comenta Chiquis, que capaz que soy su papá. No, no, ¿cómo crees? Yo, no, yo nunca he ido a Tijuana. <risa> ok, déjenme les cuento algo. Acá en Monterrey, hace mucho tiempo, había algo que se llamaba Barrio Antiguo que es el barrio antiguo? El barrio antiguo era un lugar donde había muchos antros. Bares, antros y de todo, de todo género, agruperos, electrónica, de rap, y pues ahí me la pasé toda mi juventud. ¿no? Sábados de viernes, salir del trabajo. e irme para el barrio, sábados y domingos era para el barrio siempre con todos mis camaradas era para el barrio, ir a, ir a varios lugares va, porque de repente nos vestían los vaqueros y vamos los vaqueros o de repente nos vestían los de rap y vamos al rap ir a conocer mucha gente, muchas amigas, mucha tomadera Por eso ahora, pues ya estoy más. Ahora con esto del COVID y todo ese rollo, pues dije: Nada, pues me gusta mucho jugar. Voy a, pues voy a streamear, voy a aprovechar para estar cotorreando. Yo soy, pues ni tan, no soy, soy normal, de altura normal. Ahí comenta chica que si soy alto o bajo, no, tengo altura normal no sé, nunca, no me acuerdo cuánto mido, uno 1.70, 1.80, uno normal, o sea, el promedio mexicano, ni muy alto, ni muy chaparro. Y así es, todos los sábados y domingos era de fiestas, y carnitas asadas. Pues antes estaba flaquito, ahora estoy rellenito por la pandemia. La pandemia me dejó unos cuantos kilos. Ahí comenta Flac, comentó Chiquis que si estoy flaco, rellenito. Pues antes estaba flaco, ahora ya estoy rellenito sí. por la pandemia. Pero pues ya no falta de ir al baile otra vez porque de hecho... Ok, comenta chiquis que está chiquita, que mide unos 56. Ah, pues sí, ¿cuántos años tienes? Si tienes menos de 18, vas a seguir creciendo. Hasta los 21 se me hace que crecen. De esta altura. Ok, banda. Y así es, banda. Así es. Toda mi juventud. De hecho, hasta la pandemia, todos sábados y domingos. Ah, nada, no, tienes 16, no, vas a seguir creciendo. Crecen según hasta los 21. Es una pequeña niña. Entonces, 33 menos 17, o sea, 16. 30, o sea, tu papá te tuvo a los que, a los 17, 18. <risas> Así es, soy, soy el papá gamer. <risas> como comenté, dije sí, que soy su papá. Si sí, soy su papá gamer, ¿cómo es que no. Yo dije, nada, no, pues con esto de la pandemia, como me gusta jugar mucho el free, dije, nada, no, pues me voy a poner a streamear a ver qué tal, qué onda, cómo va. Está bien, tengo como una semana a lo mucho, una semana, semana y media. Pero antes antes subía videos a YouTube, TikTok, a Facebook, pero nunca nunca había hecho tantos directos como ahora. Ah, ok, pues espérame, déjame. Ahí cálmate, deja nomás acabar esta y ya nos vamos. Espérame, espérame, son flowers, son flowers, ya me acordé. Son flowers significa margarita. Ay, aguanta, aguanta la sala, aguanta la sala, ahorita nos metemos ahí, ahorita acabando esta. Ok, vamos a darle banda. Ya estamos a, a nivel 14 y estamos a top 10. Pero pues les recomiendo que cuando vayan a fiesta no tomen mucho. No saben cómo se pueden poner. Y son menores de edad no tomen. Pensen hasta los 18. Pero bueno va. Ok. Están disparando a mi pana. Ok, dice, comenta, chiquis que no tomen, solo usen drogas. Ok, John, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Esperamos, espérame, espérame tantito. Vamos a darnos un buen PvP. No me, curen, no me curen, no me curen No me cures, no me cures. Así es. Ok, ya, ya está. ya Está ahorita. Ya me van a matar. Excelente. Ya más que le. Ok, banda. Vamos a regresando bien rápido. Hoy oh, ya falta poquito para llegar a. Que sigue Platinocha. platino cha? cuénteme, porque no sé, no me acuerdo, soy olvidadizo. Ok, está la sala. ok, si quieres invítame a la sala invíteme a la sala para pues yo seguir invitando a los demás ok banda vamos a invitar Déjame, le digo Adrián, que se meta a la sala, okay, banda. ¿Qué onda? Okay, tú, Adrián, pues tú, conéctate de una, conéctate de una, acepta la invitación, conéctate, Adrián. Ok, la, la ID es 5608-6790. 5608-6790. La ID, la contraseña es 12. Ok acomoda Yo expecteo mejor Ok, banda, ahí están ya todos. Más hay que se acomoden. Aquí se va a armar un, un 4 contra 4, un 2 versus 2. Ok, banda, pongo a cargar, pongo a cargar tanto en mi celular mientras que está aquí la acción. A ver si ya están todos. Ya esta banda, ahora sí ya va a haber un, tres de sus No. Ok, este Adrián y Diablo son de mí. Ah, ya se metió otro. 3 contra 3 no se salió otro okay. ahí está, entraron. ya entraron ya entraron los 3 contra 3 ok banda vamos a ver cómo se desenvuelven escondo esto ok banda ya saben banda como vayan perdiendo ganando se va espectando Bienvenidos todos a un nuevo versus en el canal. Yo lo voy a narrar, soy su caster favorito, Asmer conocido como el Papa Gamer. Aquí está Adrián se está parando duro. El diablo también. 90. El David parando durísimo. El ñeñe, ñe, ñe, ñe meñe el meñe, no sé cómo se diga eso. Cloud, Este es el de la, que este es el patrocinador de la sala. El John Sunflowers. Ok Iñaki quiere que le mande un saludo, un saludo, un saludo para Iñaki, que se la esté pasando lo mejor. Muchas gracias y bienvenido al stream por estar aquí. Iñaki me, me ayudaría bastante si pones notify en el chat. Hay como el comentario que está fijado. Eso te, eso te avisará cada vez que haga stream. Aquí por Facebook Gaming. ¿Qué banda ganaron, ok. Ok, banda, vamos a ver cómo se desenvuelven. Ok, banda, me pueden comentar cuánto llevo de directo si no sería mucha molestia. Se lo lleva ok, comentó Chico, 57 minutos, muchísimas gracias estamos viendo aquí el PvP, el PvP Ok, gracias Miaki por, por, por decirme cuántos minutos llevamos. Ok, volvió, volvieron a ganar. Vamos a espectar a otro. Vamos a espectar al, al, al patrocinador de la sala. vamos a ver los movimientos los movimientos genéricos de sunflowers los movimientos ciudadanos los movimientos insanos de sunflowers que okay, Sunflow, sunflowers está curando el Adrián le dio piso a uno lo ya lo remató al león por la espalda puso pared Están dando con Pepe y Toño Ahí se volvió su flower Ahí se encerró un enemigo Ahí le brico encima Y se lo lleva Buya está, Se está aprendiendo esto discúlpeme por no narrar tan bien Pero pues ahí estamos aprendiendo ¿Va? ¿eh? Todos los días se practica. Ok, banda, bueno, vamos a ver cómo se separan ahorita en esta ronda. Adrián lleva una dias. Adrián dispara vamos a patear a otro el compa montu alias el diablo ahí yo piso a alguien Uf le acomodó la columna vertebral Uy oh, fue su compa montu se lo lleva compu monta compu montu con su con su outfit Matasakura Sakura 9000. Pared agachado. Uy, Jesús, se lo lleva de frente y lo tumbaron. Double kill. Ok, vamos a ver quién va ya más daño. Ok, Adrián lleva 5922. El compa Montu 3371. Son Flower 1187. Del otro lado, David lleva 1467. Kyo Ki C96 y el Meñe Meñe 4, 472. Ok, el MVP va siendo Adrián con 7 kills. Que bonitas, están sacando los movimientos insanos, insalubres. Vamos a espectar a otros, son flowers. Compa Montu. Ok. Uh, se lo está llevando, se lo llevó. Uh, la, lo, el compa Montu le dio un besito de escopeta. Ok, banda, faltando rondas, van 5-0. Ok, comenta Ronald que yo he estado en la sala, pero mi pin ayuda. Super F por el pin de Ronald. Ahí le hace el, el, el morocho el mocho ok comenta mi aquí cacho con qué app, con qué app aplicación hago el directo ok pues con la aplicación de bulla ahí descarguenla desde, desde el app store Ahí puedes subir videos Haces directos Puedes ver otros streamer ahí mismo Y lo que me gusta que Tanto puedes estar como en Buya Como en Facebook, como en Youtube Y ahorita a todos los que me vean De ahí del app de, de Buya Hay un evento que se llama Mirigana. Si miras 40 minutos De, de cualquier directo si tienes tu cuenta registrada, te pueden regalar diamantes, un, un paracaídas de la Free Fire Series League y se va directo a tu cuenta porque como das de alta tu cuenta de Free Fire y tu usuario, todos los regalos que te ganes ahí se van directamente a tu cuenta. Por eso yo toda esta, toda esta semana que hubo el evento de recarga y gana, de mire y gana, yo me gané como unos 30 o 40 diamantes. Por eso le digo a todos que vayan ahí a, a Buya en el App Store, la descarguen, la instalen. Es la mejor es la mejor aplicación para hacer stream y ver los streams. Porque de hecho estuve estuve haciendo stream con Omlet y no me gustó el Omlet porque nomás hacía no pude hacer directos en una sola en una sola aplicación, una sola resba como Facebook o YouTube. Y aquí en Boya puedo hacer los tres a la vez. Tanto Boya como Facebook como YouTube. Ok comenta ñaki que gracias. No gracias a ti por preguntar. Ok bandita, pues ya ganaron. Ya sea ya banda que aquí no ganan ni se pierde, aquí nomás todo es por la diversión. Va a ponerle GG. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Okay, banda. Pues vamos a dejar hasta aquí el directo. ¿Por qué? Porque pues mañana me tengo que ir temprano a trabajar. Y... Pues ya hice, dos, ya, ya hice mis horas diarias. Así que pues... Muchas gracias por estar aquí. Mañana haremos directo. Mañana lo quiero hacer más temprano como a las 7. Así en corazón todos. vamos a dar por finalizado nuestro stream muchas gracias por quedarse ok chiquis muchas gracias igualmente que todos tengan una linda noche ok comentamos a todos muchas gracias hasta mañana, mañana, haré, mañana, si Dios quiere, lo, lo haré como a las 7, para estar las 3 horas, 7, 8, 9, o a las 8. Sí, pero como mañana es viernes y el sábado no trabajo, pues sí, ahí sí puedo hacer mucho más horas. Bueno, pues muchas gracias por... por muchas gracias por pasarse aquí por el stream un ratito, hasta mañana.